Yo hago un cheque de 10 mil pesos para arriba. Si me hubiese pedido 10, no, ya me, me cometiste el error, 5 mil pesos, ¿no? No, que debiste pedirme 10, para yo poder hacer un cheque. No, yo no, oye, un cheque así, no, así no. Para el próximo año, con 10, manos. Oye, con 10, para el próximo año. Miren, señores, volvemos, eh, sí, volvemos nuevamente aquí a nuestro espacio, el toque del mediodía, señor director, la última imagen. De último minuto, ya tenemos la imagen, señores, tanto del oficial eh, que fue, lamentablemente, asesinado por otro joven. Eh, le estoy hablando de la noticia del Pentágono, señor director, la que está ahí. Era residente de Georgia. Eh, Identifican un hombre que murió tras eh, ser apuñalado y también eh, de matar a un policía hispano fuera del Pentágono. Eh, el policía trabajaba para el Pentágono, ahí estamos viendo la foto, del oficial... Eh, que eh, se crió y nació en Nueva York, en Brooklyn, en Nueva York y todavía no hemos confirmado si era descendencia boricua o dominicana porque en Brooklyn hay muchos hispanos, boricua y dominicano pero sí eh, ya está confirmado que durante el estallido de la violencia en el centro de tránsito fuera del edificio del Pentágono un sospechoso identificado como Austin Williams Lanz de 27 años de edad, recibió un disparo de la policía y murió en el hogar. El Pentágono, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fue bloqueado temporalmente después de que un hombre atacara al oficial en una plataforma de autobús poco después de las 10.30 de la mañana de este martes pasado. La violencia resultante, que incluyó una andada, andanada de disparo, Resultó en varias pajas, dijo Brut Cruz, jefe de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, que es responsable de la seguridad de las instalaciones, según publicó The Associated Press. La muerte del oficial y el sospechoso fueron confirmadas primero eh, por funcionarios que no estaban autorizados a discutir el asunto y hablaron eh, con varios medios bajo la condición de anonimato. El departamento de policía del condado de Fair fax también eh, tuiteó sus condolencias por la muerte del oficial. Las autoridades dijeron que creen que dos transeúntes resultaron heridos en medio de este confuso accidente. El oficial González fue emboscado por Lance, su asesino, quien eh, corrió hacia él y lo apuñaló en el cuello. Según dos de los oficiales de la ley, los agentes que respondieron luego del disparo, ...y mataron a Lance. Los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo del ataque... ...y estaban investigando los antecedentes de Lance... ...incluido cualquier posible historial de enfermedad mental... ...o cualquier motivo eh, por el que quisiera apuntar al pentágono o los oficiales. Lance se había alistado al cuerpo de Marines de los Estados Unidos... ...en octubre de 2012, pero fue separado administrativamente... Me, a menos de un mes después de haber eh, estado en los Marines y nunca ganó el título de Marines, dijo el cuerpo en un comunicado. Eh, lamentablemente, eh, ver cómo la violencia en los Estados Unidos está eh, donde quiera. Eh, este joven que ustedes ven a la izquierda, el, el de Tess Blanca, es apellido Lance, eh, fue quien asesinó, a el miembro de policial que daba servicio al Pentágono, pero hay que decir, como mencionamos ayer, que un juez redujo su fianza en, en mayo a 30 mil dólares y fue liberado imponiendo algunas condiciones, entre ellas que no, que no ingiera drogas ilegales y que se sometiera a una evaluación de salud mental. Eh, los cargos en su contra aún estaban pendientes, según un portavoz eh, del Aguacil del condado de Cobb, confirmó que Lance había estado detenido anteriormente en el centro de detención de la agencia, pero remitió todas las demás preguntas a la oficina del campo del FBI, FBI en Washington. Es eh, muy lamentable esto, muy, muy lamentable. En los Estados Unidos hay una gran incidencia de personas con, con algún tipo de enfermedad mental, eh, desórdenes mentales, muchas veces por el abuso de sustancias controladas, de drogas, eh, otras, el mismo, el mismo tema de la pandemia, eh, eh, y de verdad que lamentablemente eh, suceden cosas como esta, no solamente, y, y vamos a mencionar, y guardando la distancia, han sucedido otras desgracias como personas que agarran armas de alto calibre y se van a un mall, y disparan contra todas las personas. Lo que Hemos visto en el sal... cine también. Sí, en, la, en algunos eh, lugares públicos como cine también. Eh, paradas de tren también Sí, y, y lamentablemente, personas. y mayormente cuando van al fondo, son jóvenes con algún tipo de trastorno, con algún tipo de, de depresión, sí. que cometen estos actos. Otros son dependientes de vicios como juegos eh, eh, digitales, que muchas veces. Eh, no, no, no distinguen entre la realidad virtual y la realidad de la vida. Que quieren imitar lo eh, mismo que hacen dentro y, de esta y, y esto se convierte en una desgracia. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? No, eh, es lamentable, Roberto, totalmente. Noticias como esta de que se estén pues, promulgando en los diferentes programas y nosotros aquí porque es una vida que se está perdiendo. Es una persona que pudo tener su cambio, que pudo haber sido alguien que aporte, pero es una desgracia de que totalmente eh, se marche de este mundo y de que no pueda hacer algún beneficio colectivo. No, y un joven tan valioso, eh, tuvo servicio en la guerra de Irak <risa> y fue condecorado. Y que muchos de ahí salen con, con este tipo también, Roberto, de, de, de, de traumas, de trastornos, como tú mencionabas, no por nada, eh, ni, a los, ni a los videojuegos que mencionas, ni a otro tipo de sustancias ilícitas, sino pues por lo que se vive allá, muchos han visto han escuchado historias, los documentales, resúmenes, y es totalmente fuerte, pues usted ver propios compañeros eh, despedazados, muertos rápidamente, eh, hay muchas cosas que se sufren totalmente cuando se va a una guerra y más por los predios allá de Irak, pero aún así eh, hay otros también que como Roberto dice, aparte de la de, eh, condecoración, pues también se han superado, y son personas que viven su vida normal, tanto como usted y como yo. Sí, así es. Miren, eh, tenemos ahí imágenes, señor director, del encuentro que el ministro de Interior y Policía está teniendo en este momento con el CRD de San Francisco eh, de Macorís. Eh, más adelante vamos a tener impresiones. Vamos a escuchar, señor director, si le llegaron eh, las imágenes eh, que le acabamos de enviar. Eh, tenemos un reportero allá, nuestro reportero Newman, Haciendo esta cobertura, reiteramos nuestras excusas, eh, ya que nos invitaron, pero por asunto ¿verdad? de verdad, del mismo horario de nuestro espacio, no podemos estar eh, presentes. estamos viendo las imágenes ya eh, de esta actividad que eh, se, enmarca, se enmarca en lo que son la intervención que el Ministerio de Interior y Policía eh, eh, va a hacer para. Eh, garantizar la seguridad eh, de San Francisco de Macorís. Esto es una, inicia, una iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo eh, del municipio cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Ahí estamos viendo eh, gran parte de los miembros del Consejo de, Regional de Desarrollo, eh, como también eh, parte eh, de la parada mayor del Ministerio de Interior y Policía, encabezado por el mismo ministro Chubasque, que ha estado... Muy activo en San Francisco de Macorís. No sé si tenemos alguna declaración señor director. Si no, nos vamos eh, a la pausa. Y de la pausa seguimos con más desde este su espacio, el Toque del Mediodía. Hoy, un viernes deportivo, se lo, de, se lo estamos dedicando a nuestra eh, atleta, Marilady eh, Polanco. Paulino Paulino. Paulino. Paulino. Marilady Paulino. Quien, que era veloz ya. Sí, eh, veloz, eh, que, ojalá ya, tú sea veloz. Eh. No, pero hubiese eh, ve ve sido atleta, fuera buena. Con esa entradita, es ¿eh? ¿Eh? decir, 10 millones de pesos. Así que ahí está nuestra medalla de, <risa> de plata. plata de Maris Lady 8 millones Paulino. en Más de 8 millones. 8 no, millones yo, por lo menos. Él. La casa ya eh, sí. el presidente dijo que se le va a entregar o se le va a... Roberto, yo, yo entiendo que la televisión va a caber en esa casa. Por lo menos no, en la No, habitación. no, que sí, no, sí, que sí. Se, se, se pasó, Vladimir... Que está muy bien, porque no, fue no, el primero. Está, no, una, hay que darle una aplauso Excelente. También el don Bienvenido Rodríguez de la Z101 eh, dijo que se iba a encargar de, de, de, ayudar de a ayudarla. De ayudarla. No, no, a ella, a principal, ella principalmente. Sí, porque eh, pues, estamos hablando de son 65, espérate. Hey. Pero eh, ella se merece eso y mucho más. Muy humilde, ella, muy, sí, muy creyente. Claro. Sacó una Biblia. No, no, no. Sacó una Biblia no, andaba con su Biblia y su zapatilla. Decía, Dios es mi esperanza. Dios es mi esperanza. O sea, señores, ese papá, ese papá que tenemos allá. Ella dijo barulón, que Dios hay que iba corriendo con ella todo el claro. y, ¿no? y déjame decirte, mira, que, Roberto, mira, que, yo sí, también. Porque, que tú decir eh, eh, que tú estás por encima de un atleta de Estados Unidos con todo lo, lo, lo todo A favor ahorita ganar como antes. Porque en Estados Unidos los atletas son mayormente de clase media, alta. Aquí en República Dominicana, yo no entiendo por qué. Y con un sistema diferente, Roberto. Aquí en República Dominicana, todos los atletas de alto rendimiento. Son de clase baja. Son de clase baja. O paupérrimo. O, o sea, o, o Clase baja, no. Paupérrimo. Clase debajo de la, ba de, de, de, de la clase <ríe> son baja. Son paupérrimo, porque fíjate. No, no, pues, pero. Pues, no, no, no, no, Roberto, es que una realidad. Clase de extrema pobreza. De, eso okay, de paupérrimo. No, de extrema pobreza. Fíjate, paupérrimo, eso Es decir, su madre, su madre no tenía una televisión. Para poder O sea que no tenía cable. Nada. Eso. No tenía celular. Nada. nada no tenía nada, nada, señor director. Vamos al corte. Y cuando Hoy es deportivo para este espacio El Toque del Mediodía. Hoy viernes, ya, viernes 6 de agosto. Cumpleaños de nuestro hermano Emito Castillo. Ahorita le vamos a celebrar el cumpleaños a Castillo. Eh, así que lo felicitamos. Ya anda aquí Papito. Está también JJ. ¡Ey! invíteme esta tarde. Hoy le toca a ustedes celebrar conmigo.